Miren cómo estamos, sí. yo tengo miedo que no alcance Estamos buscando una tercera casa para comprar Este carrito tiene pestañas incluidas ¡La chancleta Chanel! Ah. ¡No, no estaba lista! ¡Hola, YouTube! Bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho ¡Dale! Te voy a esperar recordarte que me sigas en mis redes sociales internet Instagram, Facebook y Twitter, te van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, mis amores en el video, ¡aleo! estamos en la República Dominicana no voy a cantar yo porque si no, el copyright mis amores, estamos acá con todos estos juguetes que van a ver ahora mismo porque vamos a estar regalándolos. Ustedes saben que el cumpleaños de la Mami Lobo el que cantó Omar Anthony, y gente de zona se gastó toda mi herencia. O sea, hashtag devuelvanle de la herencia a Camila. Estamos acá y estamos súper felices porque todos, todos, todos los invitados trajeron un montón de regalos para esta causa. Así que nada. Vamos a empezar a dividirlo porque hay de bebecito, hay de niña, hay de niño Y ustedes se van a pasar hoy el día entero conmigo, no solamente vamos a estar haciendo esto Ok, 14, cuenta 14, mi amor. 14 niñas. 14 niñas. Y 10 corones. Miren cómo estamos. Sí. Yo tengo miedo que no alcance. Sí, no pero imagínate. no importa. No, no, no mi amor, no, y no, atrás. Para... 11, 12, 13. No Matan. hay 14, yo conté 14. Saluden para que se vea. Salud a todo el mundo, mande muchos corazones y muchas cosas. Están saliendo en YouTube ahora mismo. <risa> Mis amores, estamos teniendo un problema y es que estamos, ¿se acuerdan que estamos en YouTube? ¿Se acuerdan? ¡Woo! Eh, yo hice un lío porque yo pensé geniosamente que mejor empezaba por primer grado y después iba subiendo y ahora resulta que para las niñas de sexto grado lo que tengo es plástilina. <risa> <risa> Hay que volver a abrir las maletas. Miren la cara de mi esposo de felicidad cuando lo dicen eso. <risa> Hay que demostrar cuánto te amo. Hay que volver a abrirlo todo y volver a reestructurar porque. Esta. Lo va a hacer la que se equivocó. Pero esto pasa no, en vivo, yo lo voy en vivo. a hacer, yo lo voy a hacer. Esto pasa en vivo. Al final logramos enderezar este meollo que se armó aquí, mis amores, y no me había dado cuenta que habían regalado ropita también y yo estoy muriendo de amor con todas estas cositas, muriendo, muriendo. Ay, no, creo que esta es mi favorita. Ah, no, esta es mi favorita. Ay, ustedes creen que a mí me sirva. Casi casi, la idea es que podamos llevarle un regalo a cada niño y si no logramos un regalo a cada niño, yo creo que ahí mismo yo me voy a caer, literal a caer. Mis amores, y después de una siesta bien merecida, que el día ya ha mejorado. Ya tenemos empacados todos los juguetes, ahora venimos a dar un tour por la propiedad acá en Punta Cana Resort porque estamos buscando una tercera casa para comprar. Así que vamos a ver la primera casa. Love. Esto me da un poquito de miedo. Encontré algo súper interesante de esta casa. Les encanta planchar. Diferentes tamaños, ¿ve? ¿eh? Como esa cara. Imagínense a mí planchando las camisas a Pushi con vista a la piscina. Nos vamos a la próxima casa. Y estamos en la segunda casa. Quizás en esta segunda casa no podamos grabar mucho porque los dueños están adentro. Están chequeando de que yo no me vaya a llevar un par de carteras para zapatos del closet. Pero bueno, la podemos ver por fuera. Me encanta el detalle de la puerta azul. Síganme los buenos. Lo que pasa es que para lo que nosotros queremos está chiquita, pues son cuatro cuartos nada más. Garden a gordita. Cuarto. Estamos no, hablando de la casa, de que es la tuya esa. Es que hay que tener cuidado contigo, que tú eres mi gallina de los huevos de oro. Después que te gastaste, miren. Te Tercera casa, mis amores. Aquí los dueños también están, así que solamente vamos a poder ver por fuera y después yo les hago un review. cuarta casa. Personalmente ya yo conozco esta casa, pero me dijeron que le hicieron varios cambios. Esta casa está muy oscura. No me gusta. Y hemos llegado a la quinta casa. Creo que ya es la última. Y miren qué bonita está. Hola. Qué lindo el diseño de la piscina. ahora Esta es mi favorita. Definitivamente esta es la que me gusta a mí. Pero a ti, ¿cuál te gusta? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? Y si me la compro, ¿cómo le ponemos? ¿Villa Camila? ¿Villa Puchilandia, No sé. Escoge el nombre de abajo. Yo espero que me incluyan este carrito. Tiene pestañas incluidas. <risa> ¡Mira, amor! ¡Ya ¿es que están listas las bicicletas! Yo, yo soy muy mala en esto. Dale. Hay un empujoncito. Nana. Un empujón. Échate para allá, que tú vas a ver ahora. ¡Uh! Vamos a probar que estas bicicletas estén a prueba de todo para mis niños. ¿Ok? ¡Espérate que tengo miedo! Yo te no, espérate. Cuando yo te diga. No, yo, cuando yo diga. Cuando no. yo te ¡Espérate! Te empujo, te empujo. Espér Porque yo tengo que estar segura que lo que vamos a regalar vale la pena y es funcional. ¡La chancleta Chanel! Ah. Cuando yo te Estaba viéndote lo que tú ibas a hacer <risa> Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video Y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado